esta ley, protegerse, protegerse de esta ley, para el fraude que han hecho sus directivos y socios de la empresa, burlar a los que somos ahorrantes del momento, a todos los que están aquí presentes que ya están, que estamos pasando situaciones difíciles entonces la invitación de ustedes aquí a escucharnos es precisamente que las autoridades se hagan eco de lo que el Que realmente, de acuerdo a la lista que fue depositada por la misma sociedad comercial, hay un listado de 10.589 ahorrantes. No supuestamente no supuestamente. ahorrantes. Dentro de los cuales, de acuerdo a las investigaciones que hemos realizado, hay personas ya fallecidas, hay personas que nunca han tenido. que Yo he luchado, hago a solo y sereno para sostenerlo. Y yo, y a mi esposa, a mis dos hijos, no puedo mirarle la cara. Y lo único es que cuando lo miro, me voy en llanto. Y yo soy diabético, tengo tres meses que no recibo los intereses. Y yo soy un po una posible víctima de que voy a morirme porque tengo que gastar 20 mil pesos en medicamentos. Y desde el 30 de junio, no recibo los intereses de esos delincuentes. Y hoy yo soy un ejemplo de que mi familia hoy está desierta. Porque ella dice que ella es diabética, es hipertensa, el esposo está en cama, le pidieron la casa y ya le cortaron la luz. Nosotros hicimos rápidamente una coleta para ayudarlo. Estos son casos, señores, que francamente nosotros lo estamos viviendo y estamos sufriendo porque al igual que ellos nosotros somos afectados y yo no quiero que nadie llegue a suicidarse hay personas que están en una cama que no han vuelto a levantarse porque están sumidos en una depresión profunda tengo para decirle señora que esta generación asume el niño eh, especial y, y su familia con todo el pan, la leche, el medicamento, que... etcétera, etcétera. Esta gobernación asume esa responsabilidad. Y también la persona que te dijo que se iba la eh, a, a. La señora. No, no, no quiero insistir en mencionar eh, sí, no. las palabras. Yo la que pasé por aquí por la gobernación, que aquí, no, tiene, aquí va a tener apoyo. Bien. La vamos a traer. la sí, vamos a traer. Aquí, aquí tiene familia. De todas maneras, a nosotros como, como autoridades, tanto al señor Compré como al señor Lucero y a los servidores, nos gustaría que nos den un inventario total, si es que lo tienen, que primero una, los socios y las familias afectadas, la cantidad. Y segundo, que si se puede, que nos den también eh, una cifra en diciendo, diciendo a nosotros eh, en qué cantidad más o menos están afectados. Tercero, me gustaría que nos den un documento oficial de ustedes. Para nosotros también canalizarlo, eh, llevarlo a las instancias correspondientes, porque okay, Lo que me están presentando aquí ahora, Es un informe. Un informe. relato. Es un informe. es un informe. Creo, creo que, que para nosotros no es suficiente Nosotros quisiéramos. Algo más contundente para poder llegar a las instancias y motivar y explicar lo que está sucediendo aquí en San Francisco de la Porque pienso que, que quizás o sin sea, quizá aquí no estemos dando el verdadero valor de lo que está pasando con, con esta familia